Hola, sí, buenos días. Eh, Francis. Sí. Amado. Carolina. Saludos. Julio. Fulvio, Gerian. Buen día. Eh, Saludos. Eh, yo vi un día de esto, ayer creo que fue en las redes un comentario que hizo mi amigo Amado. que ¿sí, ¿Es a qué habla? Eh, para todos. Ah, sí, sí. Hola, Hola Tony. Tony. Sí, sí. Muy bien, sí. Entonces, eh, hay algunas reflexiones que me gustaría que hiciéramos juntos. ¿Cómo no? En una buena Adelante, Tony. De acuerdo, y en otra creo que deben saber algunas cosas. Se ha satanizado a nivel nacional, si se quiere, una comunicación que nosotros hicimos eh, como parte de la Comisión de Transición en el área de la justicia y que la llevamos a, la diferentes, a los diferentes órganos del Ministerio Público en San Francisco de Macorís. Entonces, pienso que se ha satanizado porque se entiende que cuando ven una Comisión de Transición va con el sello ...de que estos son los que van a ser nombrado ahí... ...y a los que le llevo esto se van... Sí. ...cosa que no necesariamente es así... ...se ha hablado de la carta... ...y no se ha hablado de una cantidad de interrogantes... ...que estaban detrás... ...que tienen que ver básicamente con la parte administrativa... ...que se le preguntaba sobre eso... ...alguien dirá, bueno... ...pero que eh, eso debe hacerlo el procurador... ...cuando él llegue debe tener... ...alguna base mínima para saber cosas... ...el presidente de la república electo... ...ha tomado una serie de medidas... Eh, señores, porque ya tenía algunas informaciones previas, y nosotros fuimos ahí primero, porque una, eh, una decisión del Comité Municipal nos designa para estar allí. Yo no fui con un babero en el cuello, en el pecho, que tenía, porque es un asunto hasta de mal gusto, de llegar allá, de que alguna cosa diga PRD en, a la fiscalía, un abogado conocido de tantos años como yo en este espacio. Hasta que se ha dicho que fue una comisión sin identificar. Como que yo debía identificarme que soy remeísta y que estaba en eso. Pienso que no. Ahora, si me exigían eso, estaba en un folder. ah Ahora, ¿qué ocurrió? Que nosotros fuimos a la fiscalía y le incluso le dejamos a, a Smiley esa comunicación que no estaba. Eh, ella estaba ahí, pero nos dijeron que no estaba y que pasáramos posteriormente. Nosotros, confiando en la fiscalía, pues yo soy una persona que creo en el ser humano, no hay problema. Nosotros pasamos a buscar la copia Recibida, que lo único que decía era: tenía anexo un cuestionario con una serie de preguntas, donde no está hablando de quién tiene carrera, quién no, ni quién se va, para nada. Se le preguntaba cuántos vehículos tiene la Fiscalía, cómo se maneja ahí la situación del gasto. En la Procuraduría que tú estuviste, Amado, nosotros preguntamos cómo está el, en la cárcel, cómo está la situación de los presos, cuáles son las carencias principales que tiene ese órgano. Eh, ¿cuáles son las medidas que han acordado el Ministerio Público con el Poder Judicial con relación a la pandemia? Eh, ¿Cómo se está manejando eso? Eran preguntas en ese Tony, sentido. discúlpame. Sí, cómo no. Pero yo me pregunto, mientras tú dices de ese cuestionario, ¿es función de una comisión de transición eso? Cuando el Ministerio Público debe de tener inventariado perfectamente en sus oficinas centrales en todo domingo y aquí mismo, como que Ahí ya yo entiendo por qué es la reacción. Yo no sabía, realmente, y me he quedado callado, pero escuchándote, realmente yo me pregunto. ¿Debe una comisión de transición, más allá de, de ir a, a ponerse de, de, de acuerdo para los fines del lugar? Cada institución tiene una, una forma de, de ejercerla, pero... La fiscalía, como entidad, como que no me resulta viable hacer el cuestionario cuando hay, en ejemplo, obras públicas. Que no le corresponde a ellos, es la lo es la que le pregunta, decir. Es lo que yo creo, que, que no quieres? estaba dentro de la condición de comisión, esas preguntas. Era lo que yo entendí. Tony, ¿estás ahí? Aló. Tony, parece que se fue. Parece Tony que... por favor, que nos, para se escriba que, no, que nos vuelva Pero a llamar. Yo no yo estoy está ahí. Está sí. ahí. Por un decreto, el presidente de la República nombró su propia comisión de transición okay. y mandó al presidente electo que nombraran sus comisiones en todo el país. Sí. Y a todos los ministros, inclusive el propio decreto dice que instruía a sus ministros a que le prestaran informaciones claras y veraces y oportunas ya. a esa comisión. Okay. Y uno de ellos es el Ministerio de Justicia, sí. aunque no se llame así, es el Procurador. Y entonces nosotros lo único que fuimos fue a buscar informaciones que se supone son públicas, no sí. era un asunto oculto. Usted dirá, bueno, eso está ahí, en transparencia, claro, y todas las instituciones del Estado tienen una nómina, tienen una nominilla también, tienen cosas que no aparecen en el Internet, que usted vaya y la verifica, y tienen prácticas que usted debe saber. Nosotros fuimos a preguntar eso. Ahora, nosotros no fuimos a hablar de cajeras, ni mucho menos, y el cuestionario está ahí, que no se planteó. Nosotros no fuimos a hablar de eso que con la nueva orientación, uno tiene que esperar las orientaciones generales que pudiera dar el presidente electo en ese sentido y el próximo procurador. Lo que pasa es que han satanizado y se han comportado como cuadritos del PLD y se han puesto de frente a un gobierno electo sin necesidad. Eso es de gratis. O sea, se han comportado como tal. Incluso le estaba diciendo, y le puedo es decir, que Pero, luego de dejarle esa, esa comunicación, cuando volvimos a buscarla, nos espera la magistrada con mucha atención, como siempre, y nos da una amplia explicación teórica de que no pueden entregar entregarse información porque eso es la Procuraduría Central, que ellos pueden ser sancionados. Bueno, está bien, no compartimos eso, magistrada, pues por lo menos utilizamos la Fiscalía como vía, porque si es el Procurador que la da y no ustedes lo utilizamos como vía, porque el país entero no se va a ir a la capital. Para que le llegue la información. Correcto. Entonces, Correcto. Nos pero ya le había sacado copia para mandarla para los, las redes sociales y para periódicos de circulación nacional. A eso se prestó la magistrada. Y entonces no. hizo no, no. un escándalo, una alaraca innecesaria con eso. Nosotros ni teníamos calidad ni andamos investigando quién es de carrera. Pero lo único que le... No se le recibió, oficialmente no se le recibió y simplemente le sacaron copia y lo mandaron hacia afuera. Yo, exacto. Nosotros... Ah, no, así está mal. Correcto, nosotros la dejamos allá confiando en la fiscalía. Cuando y no la sellaron ni la escribieron nada. Nos dijo, no, para nada. Nos dijo, porque hubo una secretaria que supuestamente no tenía calidad para recibirnosla. Y entonces le dejamos la comunicación, confiando en ella. Cuando vimos la magistrada, nos dijo que no nos la podía recibir. Y lo que hizo fue que sí la, le sacó copia, nos la devolvió no, no. a nosotros y esa copia la utilizó por otro lado. Pero, ese pero la, ese Tony. Es el... Tony, dígame usted. Mira, Tony, eh, tú viste mi comentario. El contenido de mi comentario fue un contenido extremadamente técnico. Muy atinado, muy atinado, que, porque no estoy de acuerdo, pero muy atinado. Yo lo que estoy defendiendo es una carrera que ha costado eh, mucho trabajo montar con mucha pulcritud y con mucha, y con mucha calidad, con mucho desempeño. El Ministerio Público, yo, estoy, yo estuve ligado a la escuela del Ministerio, bueno, todavía lo estoy, porque eh, estoy dentro del organigrama como un profesor de planta, un docente de planta de la escuela. Escúchame un, un Tomado, escúchame un minutito a ti, ah. me imagino que no te consta que nosotros fuimos a atacar eso nosotros no fuimos a atacar eso no. o sea, el comentario tuyo se da porque a lo mejor fuiste también convencido de que una comisión fue a buscar puestos y a quitar fiscales no, yo hice el comentario porque todavía estoy en los chats del Ministerio Público y eh, veo que hay mucho mucho temor de que, te, vuelo. de que te quiten, de que no respeten la... la la, la, comisión, carrera, la carrera, judicial y la idea de mi comentario fue precisamente darle un, digamos, un apoyo a la idea de que la carrera no puede afectarse. Mira que al final digo, yo no estoy en desacuerdo en que se escarcen concursos, sobre todo los últimos dos. No estoy en desacuerdo, porque yo sé que hubo presión de parte de la Procuraduría, yo estaba en la, yo estaba en la escuela del Ministerio Público, y el procurador actual quería que mucha gente pasara, aunque no había alcanzado los límites que se expusieron, sobre todo en el examen de conocimiento. ¿Tú ves? En la prueba de conocimiento. Y eso yo estoy dispuesto a... a eso, eso yo lo mantengo porque yo lo viví. Una, una pregunta para, para Tony. ¿Estás ahí, Tony? Sí, espera, dame un segundito. Uh -huh. y, en, y otra cosa, el último concurso, el de los titulares, ese es un concurso totalmente eh, eh, cuestionado. Adelante. Tony... Eh, ¿Estás ahí? ¿Ya sí, se fue. Sí. Ah, bueno. Cuando él más adelante... Haz la pregunta para que quede en el aire y si él llama y... Hay... ¿Cuál fue la excusa que utilizó la magistrada para no recibirle no la tiene... solicitud y, no y para no tramitar gracias, gracias. la información... A la Procuraduría, porque ella... Él lo, ella lo dijo, que no podía dar esa información, Tony lo dijo, que ya no podía dar esa información porque podía ser sancionada. Pero que va, va en base De todas a qué, porque lo que, que ellos le están diciendo es, no estoy... recíbame esto y si usted no puede dar información, transmítela a, a, a, a la pueda... Procuraduría. No permitieron nada, aparentemente. Y que ellos me den información. Yo espero que Tony pueda volverse a conectar con nosotros, para que ya dejemos aclarado, porque, óigame esto. Bueno, no es lo mismo la comisión anterior. Esperemos, esperemos ante que nos vuelva a llamar, Tony. Vamos sí, a. y a la fiscalía, porque sí. son órganos muy distintos. Sí. bien. ¿Dónde se instala un abogado allá de esas para.? Ah. <risa> <risa> Hay sí, una pregunta sí. de Yerjan, Tony, que quedó en el aire, que él te la va a hacer ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Bien. Tony, ¿qué excusa eh, te ofreció la magistrada? Para no recibirte la comunicación, comunicación y para no tramitar la información que tú estabas solicitando en la Procuraduría General. Que no, me dice que por resolución ellos están impedidos de ofrecer ningún tipo de información, que eso lo centraliza y lo... Será, sea, por decirlo de alguna manera, el procurador, la Procuraduría General de la República, y que ellos no pudieron. Yo le pedí la vía, por lo menos, porque ellos se comunican constantemente, y tampoco fue posible. Ahí fue entonces que me devolvió el documento sin recibir pero ya lo tenía en fotocopio no Muy mal, eso está muy mal hecho si es así, Realmente no lo comprendo porque creo que la documentación Toda institución está obligada a recibirlo Simplemente rechazos. No rechazos. Por ejemplo, rechazos. le puedo decir a ustedes que... Por la misma vía, se, se le comunica a ustedes eh, Lo que se dijo en voz Le Exacto. puedo decir a ustedes que, que el procurador de niños Que se llama Quirós Con mucha decencia, nosotros fuimos allá y hablamos Juan Raúl Quirós. Quirós, correcto. Sí. Me envió un oficio diciéndonos más o menos eso, que no esa, podía. Exacto, eh, era lo correcto. Pero no hizo esa alaraca, nosotros no le estábamos atacando en ese sentido. Y, amado, por razón a ti, independientemente de, de que yo sé del esfuerzo que se hizo en la Escuela Nacional del, del Ministerio Público, no fue así desde el principio. Cuando en el año 2003 se creó la ley 78 esa ley decía que inmediatamente fuera publicada, los fiscales que estábamos ahí, pasábamos a carrera todos, eso está están los primeros artículos, artículo yo, yo tengo el estatuto Tony, y en la eh, hay un, hay el un... artículo 23 dice que todos pasábamos a carrera, que éramos inamovibles, lo dice la ley, y además de eso decía que solamente podían ser sacados de ahí por falta grave y a nosotros nos borraron a todos y llegaron con un ministerio público completo morado en el país sí. los resultados se han visto, eh, bueno Está bien. Eh, ya después nos sentaremos tú y yo a, a ver algunos aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es que bien. Se Muchísimas gracias. La aclaración, pero entiendo que. Pero no, hay un. Hay un, hay un no, no refleja ni Hay ningún un artículo, tipo de falta. Hay un artículo transitorio en, el, en la ley 78, que era el estatuto del Ministerio Público 7803, que hablaba de que todos los ministerios que estaban designados en ese momento, el Ministerio Público cesaban el 16 de agosto de ese o sea cuando terminara el periodo presidencial que fue el 16 de agosto de fue el... y ahí fue que vino el nombramiento de todo ya. por el presidente del momento que era leonel fernández